Los pacientes con asma grave tienen dificultad para controlar sus síntomas diarios de asma a pesar de cumplir juiciosamente con las recomendaciones de su médico, requiriendo dosis altas de corticoides inhalados y un segundo controlador que puede ser sistémico para su manejo. El asma grave tiene diferentes fenotipos o subgrupos dependiendo de la célula o mediador involucrado. Consulta con tu médico para entender más de tu tipo específico de asma. Las crisis o exacerbaciones en el asma consisten en el empeoramiento de los síntomas. En los pacientes con asma grave, las exacerbaciones y las hospitalizaciones a causa de estas son más frecuentes. Los pacientes con asma grave están expuestos a desencadenantes ambientales como alergenos, cigarrillo, aire frío, infecciones, entre otros. Para disminuir el riesgo de posibles desencadenantes, sigue las recomendaciones médicas como… Realizar lavado de manos con frecuencia. Utilizar tapabocas. Utilizar fundas especiales antiácaros. Lava fundas, sábanas y cubrelechos con agua caliente cada 15 días. Ten en cuenta que tu casa puede ser el foco de los desencadenantes si no tomas medidas de limpieza rigurosas, especialmente en los ambientes en los que te expones al polvo, humedad u otros agentes. La valoración médica conllevará un correcto diagnóstico y un tratamiento ajustado a tus necesidades. Los pacientes con asma grave pueden estar bien controlados. Recuerda, continúa con la terapia prescrita por tu médico. Continuar el tratamiento puede mejorar considerablemente tu calidad de vida.